Y continuando y es que tenemos que desconocidos asaltan enfermera aquí en San Francisco de Macorís Al momento que salió des desde su vivienda hasta el hospital Una enfermera fue despojada de sus pertenencias por tres delincuentes armados durante la mañana de este jueves La víctima explica cómo fue interceptada por tres hombres que se desplazaban en una motocicleta modelo CG y una pasó a la marca Yoc, modelo artístico de color negro, próximo al puente del sector 24 de abril. Dijo que los malhechores la amenazaron con matarla si no le entregaba la cartera. Escuchemos. Me llevaron la cartera con todos mis documentos, la cédula, el carnet de enfermería, la, la, la tarjeta de vacuna, tres mil y pico de pesos y el celular y la llave de mi casa. ¿Dónde usted se, dónde se desplazaba? ¿Por qué zona? Fue llegando al puente, pero en la, primera, en la primera cabecera de venir para el hospital, de venir para el hospital, dos tipos, un CG1, un morenito, flaquito, y los dos una pasó la, una artitis negra. ¿Qué decir ante la situación de San Francisco de Macorís y los constantes robos? Bueno, mi amor, yo espero que tomen todo esto en cuenta y que esto se resuelva lo más pronto posible, porque ya esto está, uno está alto de todos los robos y atracaderas y mataderas, ¿tú me entiendes? Y eso no es justo. Imagínate, yo me puse nerviosa porque me dijeron, dame la cartera, o te dame un tiro. Yo tuve que darle la cartera, porque imagínate, ¿Vale Tomasa Geraldino. ¿Dónde ocurrió eso? Esto fue la... Señores, una señora, eh, una enfermera. Y Dirigiéndose el, su trabajo. Y el general dice. Que no hay nada, que todo está bien, que todo está bajo control. Mire la televisión, hermano, infórmese. Una señora que iba hacia su trabajo, una enfermera, señora mayor. Eh, despojarle tres mil pesitos, su cédula, su carnet dentro de ese hospital. ¿Para qué? Para lo vicio. Dos gente aburrida, dos locos, despojándole a ella y ella asustada, porque dime que te ando a meter te doy un tiro. Y ahorita con el bici en la cabeza, con lo que tiran, hasta daban un tiro porque sí. Entonces, general, ¿cuál es lo que usted dice? Que todo está bajo control si no lo está. Deben, deben arreciar los patrullajes, penetrar a los barrios, penetrar los barrios, presión cancha entera con los ladrones. También porque otras. Sal, eh, salen a hablar y una vez si, si los policías entran y rompen todo. No ¿Me entiendes? Entonces, sobre todo, pena. Tú no se sabe dónde vaya a parar. Todos los días un caso. Y es, lo, y es como la misma gente. Personas mayores, menores de edad y personas de trabajo. Y que son gente inmune y fácil de quitarle su pertenencia. Entonces, claro. por favor, ¿qué bajo control es San Francisco? San Francisco como que está peor que todo que una vez se había visto últimamente. O sea que, ¿será que la gente está hablando mentira? Y también nosotros, los medios comunicaciones, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que todo está bien. No, eso es la pila y no se va de ahí también. Bárbaro, no, no, que hoy él dijo que como que esto es percepción, o sea, que todo está bien bajo control aquí en San Francisco. La, la en mundo. <risa> Le entran con la conga. Dios mío. Y están de lujo ahí, ¿eh? de lujo. O sea, que ya, ya, ya o sea, más respeto, mira lo inovidente, y entonces mira también atrás una, una señora, una enfermera, por Dios, que es, si a ti te pasa algo, un accidente o algo, quien te va a curar a ti allí es ella. No, lo va a dejar morir si ella no es ya lo sabe. Entonces, imagínate amable. Pero que Maten 200 y se lo vayan y lo tiren allí frente a, a, al cuartel. Hay que arreciar, hay que arreciar esto. El patrullaje. Claro. Ladrones y motores por todos lados. Es, así. es como decía Amable en la huelga en cada esquina. Un radio de de de policía ahí armado para lo que pasaba con el movimiento. Entonces, en este tipo de acontecimiento ahora, que está caliente San Francisco de Macorís, no lo tienen en ese movimiento de patrulleo En cambiar de horario, en hora fija, de tal a tal hora, en los lugares más calientes, en los lugares solos donde está pasando esto. Así como decía nuestro hermano Julio César, también en la autopista, sola, cuando es de madrugada, que se dirige la gente al aeropuerto, que a él se le había pichado una goma, estaba solo, la ambulancia llegó al rato, la policía de puente se le hubiera pasado algo y no está ese control tampoco. Entonces, ¿hasta qué nivel tenemos que llegar para decir que las cosas están bien cuando no lo están? No, y también, tú sabes lo que es una provincia como la nuestra, cabecera San Francisco de Macorís y municipio, tan pequeña, hermano, en un día, siete asaltos, siete. Y como dice Néstor, esos son los que se conocen, los que van a poner la querella. Y los que no van y se querellan. Porque los sueltan. Mira lo que dijo él: el, el ojo de burro. ¿Cómo no? El ojo de los El ojo de ¿Tú me entiendes, hermano? ¿No? O sea.